podamos comunicarnos a, a ver cuál es la información que nos tiene el señor Abraham de la Cruz desde Suiza. Él quiere informar hey. cómo está el tema del COVID-19 por allá, en España, vamos en a Suiza ver, propiamente. Muchachos. Hola, Abraham. ¿Nos escucha? Vamos, vamos, vamos. Un momentito. Eh, ¿Nos escucha, Abraham? Ven. Sí, señor, lo escucho. Abraham, te habla Francis Rodríguez. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué hora es allá? Buenos días, señor Francis. ¿Qué hora es, a, es allá? Bueno, la hora ahora mismo son las 2 y 31 minutos. De la tarde. De la tarde, exactamente. ¿Cómo el Estado ha dispuesto la cuarentena allá? Bueno, ahora mismo está todo cerrado, todos los negocios. La gente está recorrida en su casa, no trancado viendo noticias, escuchando. Y, Mm -mm. es eh, para, que, para que me enfoquen ah, bueno. <risa> y todo está bajo control pero hay muchos infectados hay Por muchos atrás. infectados dice. Sí. ahora mismo hay 4 mil infectados y sobre 41 muertos 41. En 4 mil infectados y en suiza muertos sí. ¿qué medidas está tomando el gobierno suizo para evitar la propagación y para los que están enfermos bueno, ha tomado muchas medidas, incluso todos los restaurantes, negocios eh, de comida rápida, todo está cerrado últimamente, todo. Y con los ciudadanos, ¿qué protección le tiene? ¿Qué garantías le tiene si si le garantiza su salario? Eh, sobre eso no te puedo dar información, sobre eso ahora mismo de salario no te puedo hablar. Pero yeah. en España, que la mujer de España, la esposa mía es de española, en España te puedo decir que han 17.395 infectados. Es uno de los más altos, sí. Eh, usted está en su casa resguardado, no puede salir o solo al supermercado, a las farmacias. ¿Cómo se está manejando ese protocolo? No, entrancado en la casa ahora mismo. Y entonces, si la gente sale a la calle, ¿qué sucede? Ahí que está la policía, está la guardia. ¿Cómo se maneja eso allá? No. La gente ha salido porque en Suiza está menos infectado de todos los sitios de Europa. Por ahora mismo yo salí ayer a comprar comida con mi esposa. ¿Y hasta qué tiempo se espera que sea tomada eh, esté la cuarentena o el resguardo de los ciudadanos? ¿Estableció fecha el gobierno suizo? Bueno, un mes más o menos, mientras tanto. No se sabe más de ahí, dependiendo si baja. Porque se supone que va a bajar y yo pienso ahora. Ok, ¿Qué, desde, ¿desde qué sector es usted de acá, de San Francisco? Capacito. Desde el Capacito. Desde el Capacito ¿Qué mensaje su... le, gustó, le gustaría usted dar o decir? Uh -huh. Te quiero hablar sobre España, que la mujer mía es española. Okay. ok. Y te la voy a pasar a ella ahora. Ay, muy bien. Eh, ah, no, no quiero hablar. Ah, General, ah bueno. España, <ríe> bueno, pues y danelo, el, dale el, nuestro saludo. El cinco afectado. Me está pasando la lista. Okay. y 803 fallecidos sí, sí, en ha España, aumentado mucho en, está en España crítica la, la situación está muriendo una persona cada 15 minutos por infección así es, gracias al señor Abraham de la Cruz gracias, que, Abraham. quien se ha comunicado con por nosotros desde Suiza eh, verdad y nos, sí. nos ha explicado cuál es la situación que se está viviendo en ese país muy bien, gracias a toda la gente. Continuamos leyendo WhatsApp, continuaremos recibiendo llamadas luego de la pausa. Mantenga la sintonía con nosotros para que se oriente e informe. Vamos a la pausa. ¿Quién es?